Bueno, creo que es esto lo que pasa, eh, ustedes van acá, colapsan el curso, o se achican esto y acá abajo aparece actividades, que son las actividades que ustedes tienen que ver o tienen, si van a foro, van acá a foros, se va a abrir una solapa, ven y acá están los foros y le dice debate, si está suscrito sí, porque puse forzado a todo creo que acá pueden elegir si es un resumen semanal, por día si ponen sin resumen les llega creo que por día, acá clara que es le llega el mensaje directo o eh, pueden elegir por ejemplo solo los subjects el, el asunto y después entran y lo ven esto sí lo pueden elegir como que quieren el que quiere, no quiere recibir todos los días eh, los mails que se mandan del foro eh, lo pueden seleccionar de acá. Prueben a ver si con eso regulan eh, sus mensajes. Obviamente que, que ya mandé que no les va a llegar.